Como han escuchado lo dedicamos a nuestro queridísimo caballo mayor Johnny Ventura Sabemos pues lo que ha tocado su partida Y nosotros tenemos que celebrarlo y mantener su música Señores, hoy viernes con muchísimo contenido como todos los días Muchísima información Gracias por la sintonía de los distintos pueblos que nos llaman, que nos siguen Que nos mandan todos sus saluditos hacia nosotros aquí a su equipo Los Osobrosos Y tengo mi equipazo aquí detrás porque yo soy la única que lo menciona, súper lindo. Ahí está Mabel, Ricardito, Wilfred, el Men. Y el nuevo, porque no me sé el nombre. ¿Cómo que tú te llamas? Y Jason. Calle 13. Gasol no ha llegado con la menta, no sé por qué. Pero este mi equipaso, señores. En el día de hoy, me dejó sola. Sabrá Dios para dónde cogió, pero usted no tiene esa información. ¿Para dónde él cogería? ¿Eh? Claro, porque le conviene que hace callado, porque a mí me acaban. A mí solo me acaban cuando eso no dice nada. Claro. Sí. Ja. Yo espero que no se viren después. No me acabaron ayer. No, no echan cizaña ayer. Porque tira su cizaña cuando yo no estoy ¿eh? Mm. <risa> no, no, no y, y el queridísimo papá tarima tal llegar, que viene a traer un puerco. ¿Un puerco? Claro. Sí, hoy. <risa> ¿Qué pasaba? Papá Tarimo va a traer un puerco asado con moro dentro, una cosa fina. Entonces hay que perdonarlo porque vamos a comer de Navidad Entonces con la musiquita de Johnny. Todo pega. Nos adelantamos mucho <risa> al acontecimiento, ¿verdad? <risa> Señores, y sin más nada que decir, vamos a iniciar nuestro queridísimo programa con las bullas del día. Alajá enfrenta una grave crisis y las emisoras Retiran sus temas y crece rechazo por comentarios sobre Johnny Ventura. Y es que Al-Hazza haya pedido perdón no ha sido suficiente porque después de su comentario sobre Johnny Ventura tras su muerte y que fueron calificados de irrespetuosos el joven merenguero enfrenta una crisis como pocos artistas han experimentado en República Dominicana es tanta la ola de repudio que varias emisoras dominicanas han suspendido la difusión de sus temas y más voces de rechazo de personalidades que se han sumado por ejemplo, la emisora monumental 100.3 FM en Santiago de los Caballeros, al norte del país, del empresario radiodifusor Tony Parache, decidió sacar los archivos de audio del joven cantante. Lo mismo hizo Giovanni Arias, director de la emisora de radio Maniel FM en San José de Ocoa, en la región sur. Queda prohibido poner música que corresponda al cantante Alajaza por faltarle respeto a Ventura. Por igual... En un comunicado de la discoteca Andy Ranks informó que queda pospuesta la fiesta de pasadía familiar, la fiesta nominada Piscina Party, estaba prevista para el domingo 1 de agosto. A pocas horas de la muerte de Ventura, el pasado miércoles 28 de julio, Alahazá dijo a través de su cuenta de íntegra, a pocas horas, ahorita se arma un chisme que de Alahazá, es un indolente del género, ¿Cuál género? Si estos tigres nunca han apoyado este género, expresó el intérprete de Nadie se meta y mi forma de ser. Bueno, ha sido un caso fuerte y ya hay gente diciendo que realmente es una falta de respeto que en estos momentos, pues, de duelo del país, que él venga ahora como a sacar esa opuesta opinión, ese supuesto pensar, en vez como de ponerse bajo perfil. ...y respetar a lo que fue el caballo mayor... ...que gracias a él, pues el merengue... ...pues a la casa está cantando... ...ese tipo de género... ...que es el merengue, gracias al caballo... ...tiene que tener su respeto... ...y está bueno, está bueno... ...pues esa acusación y que los están sacando... ...pues música, esas radiodifusoras... ...como decíamos anteriormente de Santiago... ...por eso, porque es una falta... ...de respeto tú como merenguero... ...pues hacia el que inició... ...uno de los pilares de ese género musical... Pues tú hundirlo más día, un día después o de antes de su fallecimiento. O sea, eso no viene al caso, ese tipo de comentario. Y es una falta, una gran falta. Y está bien por los medios de comunicación, la radioemisora, el quitarla. Y ya ahora ahorita sube un video, o lo ha subido, pidiendo excúsenme, perdón, ustedes saben. Lo mal, siempre lo malinterpretan. Yo no entiendo por qué cuando las personas salen a hablar o a opinar y saben que no lo están haciendo ni en el momento correcto, ni de la manera correcta, usan la frase, es que me malinterpretan, es que no saben, es que lo tomaron de la manera que no es. Entonces hay que medirse. Medirse más en estos momentos. O sea a la Hazard te conviene bajarte un poquito, porque sabemos el gran talento que tiene, el gran merenguero que es, lo pegada a las canciones que hacía cover, featuring con Farruco. Sabemos el talentazo que hay en ti, al igual como decíamos de Omega, pero que no llegan al manejo y al control. Cuando tengan ese tipo de manejo y de control al hablar, al expresarse, saber tomar opiniones o puntos de vista, hay que hacerlo con cuidado, menos en estos días de duelo. Entonces, es una apuesta en la cual ya el público, incluso creo que fue una sobrina de Johnny Ventura, de uno de sus, de uno de sus hermanos, también pues salió a la luz y le escribió, le posteó a las a eso, una falta de respeto hacia su tío, un pilar del merengue, que él de esta opinión, que no viene al caso, de esta manera, entonces hay que manejarse un poquito más dentro de ello. Sí, así es, Camila, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, bien, amable. Eh, es lamentable que este joven haya tomado ese momento, ese momento donde tanto dolor, un país en luto, eh, también decretado eh, tres días de duelo por el presidente, de igual manera también eh, a nivel mundial, a nivel mundial, actores de Hollywood, eh, artistas internacionales haciéndose eco de noticias, sí. y... Eh, reconociendo el gran talento y trayectoria de nuestro caballo Muy lamentable eh, El repudio que ha tenido este joven Porque no era el momento, como tú dices Exactamente No era el momento, entonces como usted decía Ya iba las celebridades de fuera Que se han, pues, percatado de ello Porque no podía esperar, o sea, antes Ahora En ese momento de duelo Alajaza, pues, salta con esa barbaridad Porque es una barbaridad entonces hay que manejarse un poquito dentro de esa parte y esperemos que no siga sucediendo y no sigan sacando todo ese tipo de cosas a la luz y manejarse ya en el ámbito artístico, todas esas personalidades, celebridades, artistas, al hacer algún tipo de comentario crítico. Primero saber, porque la gente muchas veces lo escribe por lo primero que me vaya a la cabeza y porque tengo algo que tiene que soltarlo y no analiza primero la situación y lo que va a decir. Así que exhortamos a la asa que por favor tenga un poquitito más de manejo y a los familiares que soltar, como decimos, a la gente... En banda, Eso, ese comentario negativo Porque hay bastante positivo Bastante pues, personas que han estado Fuera de este país, que sienten ese dolor Que ha dejado Johnny Ventura Y el apoyo que han recibido Soltar ese comentario de la casa que no viene Y que mejor le afecta su carrera Musical Y señores, tenemos aquí al queridísimo Favoritísimo Fabulosísimo Papá Tariva No, ella, ella vino con <risa> Señores, buenas tardes eh, un poco atrasado porque tenemos un compartido con un cerdo, como lo prometido es deuda aquí, con yuca, Se lo eh, un jabalí. No, no vamos, no, ya te toca la cabeza por eso. Martín. Señores, buenas tardes. Estamos un poco agotados. Hemos tenido un día intenso hoy, pero aquí estamos. Parece que el hombre aquel anda para hoy. ¿No puede? Y no me dijo, eh, país río río pues Yo pensaba que el flaco andaba con él. La, la familia andaba para el, pa el río. Señores, hoy es viernes, viernes social, para reflexionar. Programa dedicado al caballo mayor, Johnny Ventura. Esto, un pesar muy doloroso. Cada día ni se lo cree la gente, porque tenía muchos fanáticos, un ícono aquí de, del país. Y en otros países si, se han hecho eco, para sí. que usted vea, de, de, de lo que otros aprecian, que lo de aquí no valoran, como el pone huevo, la gallina ponedora, que anda por ahí. Pero vámonos a la bulla del día. Estamos a la bulla. Ya, ah, no, Camila, pues Yo, no, no, camina, pues, yo, yo, yo te, atrate, te gusta el cerdo. Sí. Ah, ok, vas a degustar hoy. Claro. Eh. Ya yo di el adelanto. <risa> Señores, sí, y, y todavía sigue lo dime si direte y, y las excusas de Alajazá. Grande crisis, una gran crisis. De emisoras retiran sus temas y crecen rechazo por comentarios sobre Johnny. Muchacho con una carrera intachable que tenía, ¿eh? El que no sabe, Alajazá era músico de óptimo. De canta de, de, de, de la, de la bachata, los bachateros, último ah, grupo eh. último Sí, era el bajista de ellos antes y, y vienen luchando pa, para obtener este éxito, esta pegada que ha tenido este muchacho, pero dijo, no habló mentira, pero dijo un comentario fuera de lugar en el momento equivocado. No, no se puede condenar, pero hello, buenas. Vamos a llamadita. buenas, saludo, buenas tardes. saludo a su orden. Nacho Estrella les habla. Mi hermano Nacho. Qué placer escucharte, hermano. Y los niños. <risa> Saludos, ¿cómo están? Y los niños. Aquí siempre activo con ese programa. Siempre con informaciones afinadas, Siempre bien puesto. Gracias, hermano. Para ustedes. Gracias, hermano. Ay, gracias. Así es. Llamo con respecto a que están dando la... Información que ha circulado por todo el mundo a través de las redes sociales del exabruto que tuvo el artista urbano Alajaza. Eh, en el día de hoy, en hora de la mañana, yo colgué un video en donde yo incito a, a chancear a Alajaza para que se me entienda, perdonarlo, aceptar su disculpa. Yo no quiero, como dije en el video, eh, minimizar su, su falta. Fue una falta grave, garrafal pero no le quita eso que es un muchacho que ha venido eh, formando su carrera, trabajando, y creo que merece la oportunidad, creo que hay que permitirle reivindicarse porque si las cosas siguen como van, eh, penosamente, él va a morir, más que Johnny, porque Johnny no morirá nunca, el legado de Johnny quedará por siempre y para siempre. Así es, hermano. Usted como artista, su opinión, que es de, de mucho agrado y así es. Yo, yo yo pienso que no puede llegar tan lejos. También pero los dueños de emisoras deben dejar eso en las redes, pienso yo. Porque cualquiera se equivoca y ya se ha disculpado, tú ves. Pero fue algo fuera de lugar, como dice Nacho. Y esperemos en Dios que esto se solucione, porque... La intención no es crucificar a nadie, sino de aprender que esto es un ejemplo de más artistas. Que hay momentos que el silencio es la mejor alma. Así Yo hace, a, antes no creía eso. Y a veces es mejor quedarse callado. Y, y, y es un beneficio mutuo. Sí, eso es cierto. Es, no, y él tiene razón a lo que él decía. Cualquiera se puede equivocar. Entonces, la gente más repudiada por el momento, o sea, el duelo y que él lo haya dicho ahora. Pero no hay por qué tomar esa medida pues de quitar la música, porque trabajo, trabajo hecho que lo ha hecho dignamente, y todos cometemos errores, solo que ahí se le ha ido un poquito la mano, pero vamos a ver en qué va a parar todo esto. Así es.